Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Y vi por aquí que había un poquito de falla con el audio. Ojalá algunos de nuestros 19 participantes pudieran confirmar si al menos en mi caso todo OK con el audio para poder proseguir y ya no entretenernos con este eh, tema técnico. ¿no? Entonces, si por favor me apoyan indicándome si todo OK con el audio. Perfecto. Algún tema local, ¿no? Ahí de la transmisión de origen. Ya ven que no tenemos muy buen internet aquí en México. Así que bueno. Pues al mal tiempo darle prisa. Gracias, bienvenidos. Un gusto estar hoy con ustedes para revisar este tema de asociaciones y sociedades civiles, aspectos generales en la parte jurídica. Y por supuesto, todo lo que conlleva su tratamiento, su tratamiento fiscal, ya como tal, en la práctica profesional. Así que vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos. Un gusto. Agradezco a Familia Census la invitación para poder compartir esta noche con todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Sean bienvenidos. ¿Qué es una asociación civil? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 2670 del Código Civil Federal. Aquí hay que hacer algunas anotaciones importantes. En primer lugar, eh, por recordar que es el propio Código Fiscal de la de lo que viene a ser, pues las disposiciones fiscales, pues que en todo momento, eh, diverso tipo de disposiciones, como aquellas que establecen cargas al particular, aquellas que, eh, pues, imponen infracciones, sanciones, como tal, se dan de aplicar. Estrictas. Aquellas otras con lo que establezca cargas al particular o con infracciones y sanciones podrán impretación. Ok, el fiscal de la federación nos provee o nos indica que a falta de norma fiscal expresa, pues vamos a tener que acudir al derecho federal común. Me queda claro eh, que vamos a revisar el tratamiento fiscal de este tipo de personas morales, pero no podemos dejar de lado esto que les comento. O sea, aquí, en este momento, para eh, la parte de inducción o la parte inductiva, vamos a recurrir al derecho federal común. Esta es la parte de la advertencia que quiero dejar en claro. Eh, sé que estamos en un curso en línea. Por ahí veo algunos comentarios. Espero que no sea el audio. Híjole. ¿Qué hago? Me desconecto y vuelvo a entrar. Estoy en conexión alámbrica 120 megas y tengo de respaldo con otro proveedor 30 megas inalámbricos. Dice Silvia que ya está bien. Esto ya nos mete un poquito en conflicto, ¿no? Porque de repente si de 20, pues nada más son dos o tres los que tienen mala recepción. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Y bien, les decía que nos queda claro que vamos a revisar lo que es el tratamiento fiscal de este tipo de personas morales, pero tenemos que acudir a otro tipo de ordenamientos para la parte de la inducción. En el aspecto o en el tema de generalidades, pues vamos a acudir al derecho federal común. Ahora bien, la advertencia que yo les quería hacer, y dado que este es un curso en línea, pues es que como tal, eh, aquí puede haber gente de distintos estados o de distintas entidades federativas. Entonces, yo tomo como base o como punto de partida el Código Civil Federal, pero habrá que hacer notar, para que ahí tomen notita, para que ahí lo tengan en un post-it, se lo guarden en la cabecita, pues que para efecto de cómo es que se regula, en el aspecto societario, tanto las asociaciones, asociaciones, como sociedades civiles, pues cada quien, dependiendo en lo particular, en el estado en que resida, o el estado o entidad federativa al que, pertene al que pertenezca su persona moral, pues tendrán que acudir como tal a la legislación de carácter local. Ahora bien, yo tomo de punto de partida el Código Civil Federal, pero será importante señalar, por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México, tengo clientes eh, que asesoramos, en este caso, tanto asociaciones como sociedades civiles en Ciudad de México, y específicamente en este caso pues tendremos que recurrir a lo que es el Código Civil para el Distrito Federal o lo que hoy día es el de Ciudad de México. Que dicho sea de paso, también eso se los quiero compartir, pues como mucho tiempo el Código Civil Federal, pues fue una calca de lo que es el Código Civil, cuando ya surgen eh, los códigos civiles locales, fue una calca del Código Civil del Distrito Federal, pues al menos en lo que tiene que ver con este apartado, con estos eh, capítulos de sociedades y asociaciones, pues va, prácticamente no tenemos diferencia alguna. Así que en este momento cambio tantito mi pantalla. Acuérdense que estamos entrando a la parte de generalidades y les voy a compartir pues propiamente la ley, ¿no? En este caso pues no tendría mucho caso que yo les eh, copiara y les pegara en la lámina algún extracto de la ley, pues mejor lo vemos directamente y así ustedes también lo pueden este pues lo pueden ir siguiendo, ¿No? Ahí en su prontuario, en su agenda fiscal, fiscoagenda, eh, sin ningún problema, pues pueden ir siguiendo lo que vayamos revisando. En este caso, eh, me enfoco rápidamente y antes de partir de esto del Código Civil Federal de lo que eh, eh, pues tiene que ver directamente con la persona moral es el ar general es el que me dice lo que es de la ley del impuesto sobre la renta la si a persona moral se entienden en mercantiles híjole pati pues ahí sí está complicado porque si dejo de dar clic, no puedo avanzar en el material, no puedo cambiar de pantalla. Sigue habiendo problemas con el audio o nada más es este... ¿Quién era? Creo que Patti. Es que incluso para ver el chat tengo que dar clic, ¿No? Híjole. Pues miren, lo que puedo hacer es desconectarme y volver a entrar a la sesión. Aquí el problema. No creo, porque no estoy como administrador, no creo que lo saque a todos de la sesión. Es lo único que se me ocurre, la verdad. Eh, digo, tampoco es que me las dé de, de, de, pues de muy influyente, pero sí se me hace raro, puesto que estoy conectado alámbricamente y pues tengo dos servicios de Internet. Pero todo sea porque ustedes estén mejor, ¿eh? porque todo salga y así nos tengamos que alargar un poquito. Eh, también no es que yo quiera disponer de su tiempo, pero pues esto lo podemos a ver, denme un segundito. Me voy a salir de la sesión. Voy a volver a entrar. Es como lo he llegado a solucionar cuando he estado también con otras capacitadoras que amablemente nos invitan. Pero pues ahora sí que sería la última de las alternativas. Denme un segundito. Me salgo de la sesión. Listo, pues estoy de regreso. Espero que se haya solucionado. Ya incluso ca cambié de cable, cambié de menos megas, ¿no? Pero a ver, a ver qué pasa. Bien, pues vamos a continuar. Cualquier situación me la comentan y con gusto lo atendemos. Entonces, me dice el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta que cuando se haga mención a persona moral, se van a entender comprendidas, entre otras sociedades mercantiles, organismos descentralizados que de manera preponderante realicen actividades empresariales, instituciones de crédito, y bueno, aquí viene la parte que nos interesa, ¿no? Estamos en un apartado, en el título 1, disposiciones generales, y pues aquí tenemos propiamente la materia, lo que vamos a revisar el día de hoy y el día de mañana, que es el tratamiento para sociedades y asociaciones civiles. Entonces, para efecto fiscal, para efecto de la ley del impuesto sobre la renta, pues se entiende que tanto sociedades como asociaciones civiles van a estar entendidas también dentro del concepto de personas morales. ¿Ok? Bien. Ahora, eh, nos vamos a ir al Código Civil Federal. Recordemos, independientemente de que la ley del impuesto sobre la renta nos da el propio tratamiento o lo que debe entenderse para efectos de esta legislación como persona moral, pues será importante acudir al Código Civil Federal. ¿Qué me dice el Código Civil Federal? Si me voy al artículo 25 dentro del libro 1, título 2, llamado de las personas morales. Este artículo 25 me señala lo que debe entenderse por persona moral. Tiene siete fracciones. Entonces, como pueden ver, es en la fracción 3 donde conceptualiza también a las sociedades civiles o mercantiles como personas morales. ¿Ok? También pues, nos habla de asociaciones profesionales, sociedades cooperativas corporaciones, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos habla de lo que para efecto legal, para efecto jurídico, debe entenderse por persona moral. Y nos vamos a ir hasta más adelante en el Código Civil de la Federal, en el Código Civil Federal, para ahora sí distinguir y poder entender que es una asociación civil y que es una sociedad civil. Eso es lo primero que debemos dejar en claro, ¿no? A veces nos queremos ir al tratamiento fiscal, y es importante señalar que lo fiscal para el final. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo ya lo entendí, yo domino el tratamiento en materia de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, para asociaciones civiles, sociedades civiles, pero ni siquiera sabes qué son. Ni siquiera sabes cómo se constituyen. Ni siquiera sabes cómo se administran, ¿no? cómo se debe llevar, cuál es el objetivo, cuál es la mística como tal de una asociación o sociedad civil. Entonces, por eso nos vamos a ir al título 11 del Código Civil Federal, a la parte 1, donde me habla de las asociaciones. Y aquí tenemos ahora sí lo que estamos compartiendo en el material. Tengo otra pestaña aquí. En esta otra pestaña pues tengo lo que es el Código Civil, pero el del Distrito Federal. Y únicamente se los comparto para que puedan ver que el Código Civil de Ciudad de México pues prácticamente no ha cambiado, al menos en lo que tiene que ver con este apartado de las asociaciones y las sociedades. Habrá que recurrir, insisto, dependiendo de, de donde ustedes estén ubicados, habrá que recurrir pues a lo que es el Código Civil que sea aplicable a la entidad federativa o estado donde ustedes residan o donde resida propiamente la persona moral. Entonces nosotros, como no podemos acudir a cada una de las 32 legislaciones de este país, pues vamos a tomar en consideración lo que señala el Código Civil Federal. Entonces nuevamente regreso a su material didáctico. Por eso es que de origen y inductivos partiendo del Código Civil Federal pues, dice que cuando varios individuos convienen en reunirse de manera enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga un carácter preponderantemente económico se constituye como tal una asociación. Entonces vamos a tener que empezar a desmenuzar, a desentrañar, como tal a segmentar estos atributos, estas características, este perfil como tal de la asociación civil. De entrada, pues hablamos de una persona moral que es colectiva, dado que se integra por varios individuos, si bien no me menciona un mínimo de integrantes, pues me queda claro que para hablar de plural, por lo menos requieren reunirse dos personas. Entonces la primera característica es que se trata de una persona moral colectiva. Y cualquiera podría decir, oye, ¿sabes qué? Pues personas morales eh, colectivas siempre han sido, ¿no? Ok, pero recordemos que ya empiezan a surgir, pues lo que son como tal las sociedades unipersonales. Algo que aquí, pues, en algún primer momento ya se había adoptado eh, vía lo que son organizaciones o entidades de beneficencia, pero que también ya se tuvo lugar con una reforma a la ley general de sociedades mercantiles, que queda fuera del ámbito de lo civil. Pero ahorita revisamos, ¿no? Artículo 25, Código Civil Federal, se considera persona moral, pues, además de sociedades civiles, también las mercantiles, ¿ok?, cualquiera que den reconocimiento de este tipo de leyes, no leyes civiles, leyes mercantiles. Y bueno, recordemos que precisamente en 2016 hay una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para dar nacimiento a una nueva figura societaria, que es la sociedad por acciones simplificadas. Entre las novedades o características de esta nueva figura, pues está el que se puede constituir con una sola persona. Un solo socio. Por eso se le llama unipersonal. Claro, no está limitado, ¿no? Si quiero constituir una SAS con varias personas, pues por supuesto que lo puedo hacer. Pero únicamente para recalcar, volviendo al tema de la asociación, pues que como tal se requiere por lo menos de dos personas, ya que habla de una pluralidad. Habla de varios individuos que convienen reunirse. ¿Para qué se van a reunir? Sería el segundo elemento a tomar en consideración, pues para realizar un fin común que además se va a entender lícito. ¿En qué sentido nos referimos a que va a ser lícito? Pues que no está como tal prohibido por la ley. Entonces ya tenemos dos ingredientes. Es una persona moral de carácter colectivo, persigue un fin común, este fin común debe ser lícito, no estar prohibido por la ley. Y bueno, la última característica y la más importante. Esta es sustancial, porque además nos va a permitir distinguir entre lo que es la figura de una sociedad civil y una asociación civil. Tratándose de una ACE, de una asociación civil, eh, pues el hecho de que se reúnan varios individuos y que tengan un fin en común, implica también que esto como tal no tenga carácter preponderantemente económico. ¿Sí? Cuando se cumplan estas tres situaciones, estos tres puntos de este perfil que comprende o contempla el artículo 2670 del Código Civil Federal, estaremos invariablemente hablando de la constitución de una asociación civil. Ahora bien, pues queda claro que no hay lugar, no queda lugar como tal, pues a una actividad de tipo especulativo ya aunque no fuera un tema especulativo o de fin de lucro, pues tampoco tendrá cabida eh, pues una actividad que persiga como tal un fin preponderantemente económico. Entonces, ¿en qué casos tendré yo o para qué me servirá constituir una asociación civil? Pues no sé, vamos a pensar que a lo mejor a mí ya no me gusta el reggaetón, ahorita por inventarme algo, ¿sí? No me gusta la nueva música ya como buen adulto, como buen anciano. Ya no me gusta mucha de la música que suena ahora. Ya entiendo a mis abuelos. <ríe> entiendo a, a los que eran eh, mis figuras de adulto cuando yo era joven, era niño. Y pues a lo mejor a mí me gusta la música, eh, no sé, la música bohemia, la música de tríos. Sí, música eh, regional, eh, no regional, grupero aclaro, ¿no? Sino regional, pues lo que puede hacer música de mariachi, vernácula, ¿sí? Eh, lo que es todo este tema de eh, los boleros, etcétera, ¿no? Entonces, pues a lo mejor yo acuerdo reunirme con varios de ustedes para tener como fin común, no sé, vamos a inventar la difusión de este tipo de música, que al final del día no deja de ser cultura, ¿no? Desafortunadamente la música de hoy día, aunque a muchos no les pueda gustar, pues al final del, de, del tiempo, al final de, de nuestros días, pues en un horizonte y hacia el futuro, pues no dejará de ser también pues una expresión de la cultura. Pero bueno, el fin que tenemos en común como tal, pues es darle difusión y proyectar a este estilo musical. Y obviamente no perseguimos obtener algún beneficio de carácter económico.